Las bullas del día, este fin de semana, eh, el productor Nico eh, lanzó una sorpresa. Mató. Man, mandó un preview donde se ve los cuatro pilares de, de la música urbana que son Vaquero, son crow Lápiz Consciente y Joa. Cuando salió ese preview, todo el mundo, tú sabes esto, la garabía, la controversia... Vi que Santiago Matías mandó su pollita. Eh, vi a, ¿cómo se llama? A Luini, que es un programa especial para Nico. Yo vi la canción, vi el tema, lo analicé en el sentido de que el tema, yo no lo, yo no lo está, considero mira, mal. Está ajeno a todo lo que, que ya no. Yo eh, lo que siento eh, pues, que el eh, tema no es un tema que, ojalá, en dos semanas, estamos hablando de eso hoy. Pero ya en una semana y pico ya nadie está no hablando de eso. Porque eso es por los amantes al rap. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿Qué? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los fanáticos están amenazando en las redes sociales a uno de que si tú no si no te gusta el tema es porque tú eres bruto o tú eres la madre de bullying. No, porque es, calidad. Entonces, es un chantaje. No, no, no. Es calidad. Cal pero no hay cali desperdicio. Pero óyeme, la, la, no. los versos de Joa estaban más viejos. Yo creo que no, la abuela no, mía lo hace mejor ese, ese pero, verso. Y Joa es mi favorito. Óyeme, óyeme. Está bien que lo pudo mejorar. No, mira flaco pero, como se ríe pero, porque sabe que y, verdad. Y Tóxico. Tóxico fue el que mejor le metió. Para mí. Nico también. Pero que para mí lo favorito. Pero, pero Neto, tóxico. Neto, pero que ese tema no va a pasar de ahí. ¿Por qué? O sea, eso fue un punto. Y si para un, tú, dijiste la, tú dijiste que el iPhone no iba a ser internacional. ¿dónde no, te no, yo no dije que no iba a ser No me hable caballar, porque tú quieres aquí a predecir... Sí, yo no dije que el iPhone iba a ser internacional. Yo te dije que la canción con B fue un guaye y que no se Ah, Ahora no, no está arreglando. No fue así. está grabado eso. Está grabado, ¿Cómo has grabado? Tú sabes Pero, que está grabado eso. Pero, y de dónde ve la alfa a toa. No, y va bien. No digo y que ahora, no. Ahora lo que yo digo es que este claro. tema yo se me va a comer la rap para la oyente, para me los oyentes. Me va a comer oyentes. y malo la pisita que no tú no lo puedes corregir. Para, nada. para los oyentes amantes del rap, uh -huh. el tema está bien. Ahora lo que a mí no me gustó yo que lo que creo fue. que debieron hacer algo más impactante. O qué sé yo, hasta, tirar, hasta mencionar no, a alguien también, ahí. También. No, lo, que no no una, lo que no te gustó fue que a los foques... No, no, no. no ese Eso lo que no te gustó. No, Santiago Matías hizo un video bien, no, hablando y bien directamente. Y, y, publica, y porque está no, Él, él, él su post, di que usted cree que esto que lo... Otro, no, no, no, él, no. Él, él entiende y tiene en su mente uh -huh. que todo tiene que rodear... No, Neto. En, en torno a yo lo que te estoy diciendo es que ese tema... Después de tantos años esperar una colaboración de ellos cuatro, está duro, está dura. Que por pues, cierto, tú sabes que el amigo tuyo, el compadre tuyo no fue. No, porque, está ahí porque el... estaba vaquero. Tú sabes que Miguel ese? <risa> pues No, que... Le, hable, no ¿Eh? le hable de eso, que está viendo el programa. ¿Está, ahí? Está, está viendo el programa, no le hable de eso, déjalo tranquilo. Ya está, ya está. Sí. Oye, sí, hombre, déjamelo ahí bien, que está viendo los programas. Sí, ya, está ok. Saludos, saludos saludo de compadre. Saludo a padre, Ramón a, Valerio. A, a Miguel, a, Miguel a, a Valerio. Ramón Valerio. No. No, cómo es cómo es Ramón Valerio Miguel Valerio ay, no es que compadre tú yo no, no, no, no don compadre Miguel lo, lo miro tanto lo que digo es que el tema no va a causar ¿por qué lo quiso un... <risa> don Miguel no va a salir en el tema porque Según dijo nico salió, porque... porque vaquero salió pero que mi... yo lo que digo es que ah, el tema no va a pasar de ahí ese tema no va a pasar tú sabes qué, qué, qué ay, tema Dios. lo, lo va a opacar hoy la canción que salió, la que el Alfa publicó, casi ahora mismo en Instagram. Busquen Instagram y busquen el Instagram sí, de el Alfa. Y que ya no, no con Vin Vin dice, no Coronado el con Bindice, con Mike Tower. Ese va a ser eso. Pero, ya, ya lo mató. Escucha, ya ahí murió. Ya no vamos a hablar más del tema. Si ya de ahora en adelante. Parar, porque esto es para el amante al Rap. No amante rap. al amante impacte Rap. impacte en esto? No hay no, no, que imparte Tú vas a juntar a Johnny no, Ventura, no, a Fernandito Villalona. Ahora. No después en un ejemplo. Impacto, más se habla de eso. Sí, ah, es el impacto, primer día, ¿Eh? Pero el impacto, día, pero ahí ya tú lo ¿Eh? hiciste, el primer día. Impacto. Está bien, ese tema para mí está bien, lo que pasa, vaquero, ¿Cuántos días tú le das? Llamado a vaquero. ¿Cuántos días tú le das? No, no días, no, eso No te estoy al preguntando, guste, ¿cuántos días tú le das? Al que le guste, óyeme. Flaco, ¿tú le escuchaste? ¿Te gustó? Óyeme. No, no me gustó. Oh, mira, flaco, oye, el flaco no le gustó y el flaco le... de ra, óyeme, óyeme. Al flaco no le gustó, y hay 4 millones de gente que le gustan. ¿eh? ¿Cuál es cuatro? ¿Cuánto view lleva? ¿Cuánto me lleva? Si me, ni iba a 100 Óyeme, ¿Ni oyeme, 200, entonces, mil mil lleva. Escúchame. A ti no te gusta. Y Rochi te mete no el... medio millón. en No, es que tú no puedes comparar. Ahí terminó la discusión. <risa> Vamos a hablar de otra cosa. Cuando tú me estás comparando a mí, a Tóxico, con, con Rochi, un, un hombre que la pastilla lo tienen loco. <risa> Pero entiendes? qué impacta, tiene no, no, su ya, público. Ya, yo no voy a discutir más sobre eso, porque tú bueno. me estás... Y lo que te digo es que el tema, no, después un de una dembow, semana, la gente no se va a actuar. Un a dembow con un ra no, ¿Te no, acuerdas no. el tema del lápiz y vaquero? No, no. la, la unión que el este mundo está esperando. ¿Cuánto tiempo duro no, pegado No, no, ya no. A ti no te gustó porque a los focos no les gustó. No. <risa> y está cayendo, él solo se está matando. Santiago Matías, él solo. Santiago Solito. Matías está bien. Su, man, no, está económicamente está sí, porque se bien, ha lucrado de bien, todo el pendejo no está bien no está y bien, lo pone así mismo bien, como yo lo estoy diciendo bien, está bien. no te estoy diciendo no. Claro. no no claro yo lo que digo que si a, a te... Lofoque le gusta a él, lo, a él le gusta no no no, no. falso la canción no, no va a pasar de una semana se le está pasando el tiempo a los foques. no no le va a estar pasando el tiempo, neto, es, tiempo ve a, a Luini donde viene a toda no Luini va bien eh, va bien ¿Y ¿Y pero la canción no va a pasar ¿cómo de una semana le dice a Luini porque él piensa que nada más él es que eso es es que si tú te llevas de Santiago no te llevas de Santiago tú lo no es que tú vas a saber no me hables de eso el loco no es así